La historia es, como decía, una más de las de miles de personas que con mi edad se quedaron en desempleo gracias a la crisis maravillosa económica que estamos viviendo. Eh, yo soy técnico comercial, un vendedor técnico, digamos, es la, es, en fin, la denominación más sencilla, y eh, me dedicaba a la venta de productos técnicos, sobre todo a maquinaria y servicios eh, para industria. Eh, sectores muy dependientes, eh, por supuesto, de la construcción. Cuando estalló la, boom, eh, la, la, la burbuja inmobiliaria, muchas de las empresas eh, de nuestro sector se fueron a pique, e hicieron eh, expedientes de renovación de empleo, lo que supuso eh, acabar con eh, aproximadamente el 50% de la plantilla de todas estas empresas vinculadas al sector. A partir de ese momento pues empieza una, una, un futuro incierto, eh, futura que en realidad es ahora, ahora mi presente y que consiste en sobrevivir como uno puede con las escasísimas prestaciones sociales que ofrece el sistema eh, con las eh, pocas o ninguna oportunidades que ofrece nuestro maravilloso sistema de colocación Cervez cuya única función consiste en eh, ofrecer trampas burocráticas para poder eh, no pagarte las prestaciones y eh, otro tipo de, de, de, de ayudas, ¿no? como cursos que no existen, a los que te apuntas y nunca jamás te llaman, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Así que cómo hemos sobrevivido, la gente que estamos como yo? Pues evidentemente primero con ayuda familiar, que es algo que prácticamente no se sabe, pero gracias a que mi generación la generación del baby boom, eh, eso significa que muchos de nuestra generación somos miembros de familias numerosas y gracias a Dios entre ellos hay gente que no se ha quedado en paro. Y estos son los que nos están brindando la ayuda, es decir, entre manos. Es decir, que una de las, eh, una de las ayudas que tenemos es la ayuda familiar, eh, esa que no, no se debe nombrar porque, claro, no salen en las encuestas, pero esa es la realidad, porque las prestaciones sociales son nulas, ninguna. Además de eso, si encima hemos tenido la suerte de contribuir teniendo hijos, pues el sistema es tan benevolente con nosotros que si tienes unos ingresos de menos de 11.000 euros al año, mejor dicho, perdón, de más de 11.000 euros al año, en común, comunidad familiar, no tienes siquiera derecho a una pensión, a una pensión de 25 euros al mes por tener un hijo a cargo. Este es el sistema, y esto es lo que nos ofrece el sistema. Como además de todo esto, eh, las empresas ya no quieren contratar a gente de nuestra edad, porque entre otras cosas, por el sueldo de una persona de nuestra edad tienen a dos personas, dos con 20 años menos, pues eh, es lógico que no quieran. Eh, ni siquiera pensar en nosotros, ni tenernos en consideración. Claro, tenemos una opción que es aceptar lo mismo que se está ofreciendo a la gente más joven. ¿Qué es lo que se ofrece a la gente más joven? Pues trabajos de 600 euros mensuales por 10-12 horas eh, diarias de, de jornada y en trabajos que lo único que pretenden es explotar al trabajador al máximo para que éste al final reviente abandonen la empresa por la, por la puerta de atrás y, por supuesto, todo el trabajo y el fruto económico de ese trabajo pues, pase a, a ser de la empresa. ¿no? Como esto parece ser que tiene poca solución, eh, yo creo que algo que podríamos hacer o algo que habría que hacer es tener en cuenta primero nuestra opinión, la opinión de la gente que tenemos una edad y una experiencia que podemos poner al servicio de la gente más joven y, por supuesto, al servicio de la sociedad. Entonces. Eh, una posibilidad sería constituir algún tipo de asociación o simplemente blogs como ya existen o webs como ya existen para poner en conocimiento de los demás nuestra experiencia compartirla y que genere valor primero bueno para las empresas y por supuesto para la sociedad pero para eso tiene, tiene que haber un compromiso por parte de nuestros gobernantes y por supuesto por parte de la Unión Europea para dotar de recursos este tipo de iniciativas y así quizás con eso intentaremos que no se vuelva a repetir lo que, es, lo que ha ocurrido que es prácticamente la pérdida de una generación completa. No olvidemos que nuestra generación, la generación del baby boom, eh, los pocos que quedamos en activos, los que quedamos en activos, estamos próximos a la jubilación. No es mi caso, pero sí el caso de gente de 60 años, de 55 años. Con lo cual, ese problema ya se acaba para ellos, pasan dentro en la jubilación. Los que estamos en esa franja, digamos, de menos edad, somos los que todavía, tenemos que intentar incorporarnos al mercado laboral y las facilidades que ofrece el sistema son nulas, con lo cual el autoempleo es la única opción. El problema es que el autoempleo no es eh, factible para nosotros precisamente por nuestra edad y ahí es donde la administración y ahí es donde nuestros gobernantes tienen que dar el doble de pecho para que podamos todavía incorporarnos al mercado laboral. Si no, seremos si un 20% más de población en paro eh, lastrando las en otras cosas las, las eh, arcas del Estado y las administraciones y además eh, sin producir ningún tipo de, de valor para el sistema de la sociedad. Creo que todavía estamos a tiempo de cambiarlo.